Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué Hola. Aquí. Siéntate. Aquí. ¿Cómo se llama? Buenos días, yo... Yo. Carmen. Carmen, Carmen, ¿qué más? Ay, Carmen... Car car Mar Mar Mar Martínez. Martínez. Martínez, muy bien. ¿Y se acuerda usted de su fecha de nacimiento? Pero... 21 de septiembre... Del 1945. Muy bien, muy bien, muy bien Carmen. Bien, no es que tenía yo que comprobar que era usted a la persona que yo esperaba. ¿Sabe a lo que viene, no? Viene a sacarse sangre. Necesitamos hacerle sí, sí. un pinchacito pequeñito. No un se preocupe, que de da nada. Daño. Dame la mano, dame la mano no daño. Daño. Aquí, aquí. Nada, ¿verdad? nada. Ni un ni el pinchazo de un mosquito. Claro, Esto sí, le claro, va. Como no te lo hacen a ti. Le va a apretar un poquito. A mí a veces también me lo han hecho. Sí. Y a mí, mamá. Esto le va a apretar un poquito, pero nada ya más. Está. A Ahí. ver, cierra el puño, abriete fuerte. ¿eh? Vamos a ver si le sale la vena, que si ¿Sí que le sale. Mm. Tranquilita. Ay, qué bonita la tienes esa. tienes bonita hasta la venas, mamá. Ay, que ya, hay un tontra, poquito y ya está. Una ay, cosa tontra. fría, que le va a quitar un poco... ¿Vale? Ay, ya está, si son nada... Y ahora tontra me mira tontra. a mí... Otro lo hacen a ti. <risa> me va a mirar a mí, que le voy a dar el pinchacito. Ahí, ya que ver, es muy guapa. y fíjate Ahí está, la ha dolido? No. No, <risa> no, <risa> no. no, no, no, no, no. no No, muy no le ha dolido, no le ha dolido. Y esto ya está casi. Ya hemos ya acabado. Está, ya, está, ya, está, ya, está. Ya, ya hemos está. acabado, Carmen. Ay, ya hemos acabado, ¿Vale? Está. No, no, no, no, no, no, es no un ¿por qué? Mira, tranquila, ah, tranquila, mamá, tranquila, tranquila, tranquila. Me está haciendo daño, mamá. Ya, ya, está, ya. ya está, es ya, solo ponerle ¿es? la gitita y está, se está. puede ir a casa. Bien, mamá, ¿vale? Ya está, ya está. Sin problema. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tiene el bracito. Ay, ¿Qué te pasa? No sé. ¿Te encuentras mal? Un poco mareada, estoy Un poco mareada, a ver, a ver, a ver, a ver. Míreme, míreme. Tranquila. Míreme. Coja bien por la nariz. Tírala por la boca. Otra vez le había pasado esto antes a tu sí, madre sí sí le pasa, sí le pasa le sí, pasa a veces sí. respira con sí, mucha sí, frecuencia le pasa sobre todo en situaciones de estrés sí sí sí. que sí, se pone nervioso mira respira respira que no pasa nada mamá estoy aquí no pasa y nada vamos a acabar ¡Oh, no no puede ir sí, ahora sí. no, sí. no, ahora no, no, nos vamos mira tú un poquito agresiva yo creo que es mejor que llamemos y que la vea el médico vale, sí. vale. Sí. se va a quedar así. vale no no aquí sí. no me quedo eh! no yo aquí sí. no me quedo pero yo me quedo contigo ya después de años ya después de no no me quedo contigo mamá me quedó? Hace. Vale, no, sí, pero no la sí. dejó. Mira, mira es, pero mamá, mira, mira, mira tu guapa que es. guapa. Calme, sí que es guapa. Sí guapa Mírenme, ya está. Respire por la nariz. Sí, Respire por la nariz. Tira el aire por la boca. Vale. Tenemos que ver qué le pasa. ¿Eh? Nada, nada, Voy a acompañarla. Voy a acompañarla que no va a haber un doctor. No, sí, sí. yo sí, me voy contigo. No nada, te preocupes que yo me voy contigo. La acompaño yo, ¿eh? Ahora me da el bracito. Venga, levántese. Entonces, tú vienes conmigo. Yo me voy contigo. Hasta el final del mundo. No te preocupes. Despacito despacito despacito. despacito. despacito. despacito. Muy bien. Y a mí del brazo. Cógela, cógela. Que nos bajos. a cojer. No, no te vayas. No, ya no se va, ya no se va. Venga, nos vamos a ir a que la vea el médico en un momentito, ¿vale? Un poquito, ¿vale?